hola hola hola buenas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a aprender algo muy sencillo que será cambiar el aspecto de youtube a tema oscuro así es que prepárate y quédate en este vídeo porque aquí comenzamos será algo breve y muy sencillo prepárate comenzamos nos vamos acá en nuestra imagen de nuestra cuenta. Nos vamos a aspecto. Y finalmente lo ponemos a tema oscuro. Y como verán, así se ha cambiado YouTube a el tema oscuro. Aquí veamos la pantalla, la interfaz de YouTube, la página principal de YouTube. Por ejemplo, vamos a abrir un video. Y nos aparecerá, nos aparecerá ya la página en color negro en tema oscuro. Esto nos ayuda a ahorrar más batería y es muy favorable para la noche. Pues sin más que decir, pues muchas gracias por ver el vídeo y pues, si te ha gustado el video, regálame un like, comparte y suscríbete. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!